Sí, siempre que seas mayor de, día, de edad y que estén empadronado en Andalucía. Bueno, si sí, yo me quiero matricular, por ejemplo, de bachillerato, ¿qué ¿te tendría que hacer? A ver, pues para todos los casos lo que hay que entregar es fotocopiar de DNI, certificado de empadronamiento y el certificado de estudio que te permita acceder al curso de, de bachillerato. El título de, de la ESO, si es caso en el primero, o pues, si quieres matricularte en el segundo, con pues el certificado de la Pues estar medio casos excepcionales, ¿vale? Que eso ya los requisitos pues aparecen en la página web, pero eso ya. ¿Cómo? Bueno. Pues a ver, eh, eso mejor os voy a presentar a unos profesores, ¿vale? Y vosotros ya le preguntáis las dudas que, que tengáis y ellos que, que os cuentan, ¿vale?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 después por trabajarla y por último para contestarla. ¿De acuerdo? Es más, eh, más lento quizás, pero se aprende con más profundidad. ¿Y todo lo que hace falta para realizar de las tareas está en los contenidos? Eh, la mayoría, vamos, el 100% diríamos de lo necesario está en los contenidos, pero a veces...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 mensaje instantáneo de la hora, los foros, el punto de encuentro y en, en horario presencial digamos, puede recurrir también al teléfono, al Skype y otros medios externos a, a la plataforma para, para dejar su duda y que el profesor en, con la mayor brevedad posible te, te responderá, ¿Y los contenidos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 Como un libro, en realidad, con diferentes unidades, con, con tareas de, de listening, de lectura, de gramática tradicionales, y eh, a través de ellas nos vayan dando a los profesores las tareas escritas y um, eh, todo vuestro trabajo. ¿Y la parte oral Pues la parte oral la, la trabajamos para suplir precisamente la figura de, del profesor, que sí existe en la tradicional, y los compañeros, que también forman parte también de la aprendizaje Tenemos dos.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 y lo que puntúa, lo, lo, lo que cuenta, es el examen final, es sí, o es alto. En el caso del primer año de nivel básico y cuarto, que es el primer año de nivel avanzado, pues ahí depende del número de tareas que se, que se envíen y del, de la nota que tengas en, en la misma. Una mezcla de tres notas enviadas, bueno, tareas enviadas, enviadas y el examen final, de mayo o junio. Mm. Bueno, tanto en bachillerato como en secundaria el sistema de evaluación es el mismo. Eh, aquí creemos que el alumno aprende realizando tareas y entonces la evaluación se basa en eso. Toda la calificación que tú obtengas será la media de lo que haya obtenido en eh, las tareas que haya enviado. Lo único es que después tienes que corroborar eh, esa, esa media a través de lo que llamamos pruebas presenciales. Se hace una cada trimestre en todas las provincias de Andalucía